Hola familia, les traigo un video sobre el evento que íbamos a tener, tener este fin de semana pero se canceló, nos acaban de avisar hace como una hora pero lo voy a subir para que cuando se haga el evento sepan lo que tienen que hacer el título, título del evento es celebrando un millón de NFTs en Upland. Las propiedades también les llaman NFTs o. Uh, creo que también le dicen NEFTIs, si no mal recuerdo en inglés. Pero. Para celebrar que ya un millón de propiedades se han vendido van a vamos a tener este evento y la forma en que no los van a agradecer es que van a ser dos días como dije lo cancelaron quién sabe cuándo se vaya a hacer si sí es que se vaya a hacer a lo mejor para el próximo fin de semana pero serán dos días no hay que inscribirse para este evento simplemente comprar vender o intercambiar propiedades uh, los de hablan van a estar viendo cuántos UPEX están usando y esperan que este evento en esos dos días um, más de 300 millones de upex um, sean usados después dice que si los jugadores llegan al 50% de esta meta que son 300 millones entonces 150 les van a dar sparks y acuérdense sparks son para ayudan para construir entre más sparks tenga uno más rápido va a poder construir entre más edificios casas monumentos tenga cada barrio vamos a subir de nivel en ese barrio algo así entonces cada vez que haga eventos donde regalen sparks traten de entrar bueno eh, entonces si sí, hay más de 150 millones de upex que se usan en esos dos días van a dar sparks a los primeros 10 jugadores en cada evento en cada challenge si llegamos a los 300 millones de upex van a dar lo doble de sparks y para motivarnos el que quede en primer lugar le van a regalar una propiedad en una estación de policía en Brooklyn, una de la colección ultra rara. Van a haber tres challenges, tres tres diferentes eventos en los que se pueden participar y van a haber dos niveles. Entonces con un total de seis eventos, el primer nivel. Le llaman el tier no va a ser para será para directores y ejecutivos y el nivel 2 será para los que son de nivel a y pros um, directores tienes que tener más de un millón de upex en valor de tu propiedad y monedas a uplander. una vez que llegas a los 10 upex en valor de propiedades o monedas ya subes de visitante a uplander y los pros son los que tienen entre 100 upex en valor y un millón ok el primer evento será de cuántos upex cada jugador gasta cuando se acuñan, se mintean, nuevas propiedades. Entonces las propiedades que, que nadie ha comprado pueden ser FCA o de las otras normales. Ahorita estamos en mantenimiento y no puedo entrar al mapa para, para que les demuestre, pero... Uh, entonces esto es comprando nuevas propiedades que nadie ha comprado antes el otro evento y acuérdense, el del nivel 1 y nivel 2 van a par poder participar en estos el segundo evento van a monitorear cuántos upex cada jugador gasta en comprando propiedades de comprando propiedades que otros jugadores están vendiendo, esos son los de color verde oscuro. Y el último evento para monitorear cuántos UPEX cada jugador. Um, gana al vender sus propiedades a otros jugadores entonces dependiendo de su estrategia tienen que escoger cuál quien poner más atención uh, si si tuviera yo UPEX ahorita por lo menos unos no sé 500 mil a lo mejor Sí, 500, por mínimo yo creo 500 mil me pondría yo a comprar propiedades en, en Chicago porque cre, creo que ahorita nomás hay en Chicago y Bakersfield pero viene mañana y creo que en Bakersfield son puros FSA entonces yo no puedo comprar esos en el, porque ya, ya no soy visitante ni, ni Uplander Eso estaría bueno para los importa qué nivel tengas aquí no porque es cuánto gastas sí. Entonces, este si tuviera yo 500 mil upex creo que sí sí lo haría empecé yo a comprar propiedades ese segundo si me interesa comprar propiedades por ejemplo en, en san francisco que muchos están diciendo que como san francisco y manhattan son de nivel 1. el que llaman el tier 1 la ciudad de tier 1 y ahí es donde van a empezar la mayoría de los eventos por ejemplo ahorita solamente se puede construir en fresno y san francisco y por lo que estoy leyendo escuchando escuchando a otros jugadores esas van a ser las propiedades que van a valer más en el en el futuro entonces si tuviera yo un millón un millón de upex me pondría yo a, a comprar aquí en San Francisco o Manhattan y Trataría de comprar de colección. Para para juntar mis colecciones. Entonces eso es lo que haría. Ajá. Si voy a comprar, si voy a querer ganar este evento que dan los 10 uh, más altos. Los primeros 10 lugares. Con, me, me enfocaría en propiedades de, de colección. Y este. Una forma en que. Tal vez haría este. poner mis todas mis propiedades a la venta al precio que que las compré o a lo mejor subirles un 50% más normalmente ahorita los nuevos jugadores le las venden por lo doble de lo de lo que lo la compraron la fsa la mayoría de la estrategia que he visto y se venden Casi rápido. Ahorita como hay muchas propiedades. No, no, no, no hay mucha venta. Por eso los del juego de aplan Están haciendo este evento. Para que nos hagan gastar UPEX. Y así. puedan abrir Cleveland. Uh, lo más pronto posible. Entonces esos son los tres diferentes. Eventos aquí hay una nota que los intercambios entre jugadores solamente son contados una vez entonces si yo, le, si yo le compro tres propiedades al mismo jugador no me la van a contar solamente me la van a contar una vez entonces han de hacer eso para que la gente no esté eh, intercambiando con solamente con sus amigos bueno, aquí están las los premios para el nivel 1 acuérdense de directores y ejecutivos uplanders y pros en nivel 2 en el primer lugar sí compra propiedades que ya no están minteadas le van a dar .20 sparks este que dice boosted 100% es lo doble de lo que compraron a ver vamos a leer otra vez aquí dice los jugadores van a tener la oportunidad de incrementar boost sus recompensas por cada evento por cada challenge es lo que no entiendo a ver si alguien en los comentarios nos nos ayuda cada jugador tendrá la oportunidad de incrementar sus premios de ca en cada evento en cada challenge es lo que no le entiendo si nos darán como premio lo doble de lo que gasté, si gasté 500, 500 mil UPEX, me van a dar un millón, no sé. Bueno, uh, entonces si se gana este evento, el primer lugar van a ser .9.20 Sparks y el último lugar .02 entran al evento de comprar propiedad, las propiedades a otros jugadores igual en primer lugar .0 sparks y el último .02 y el tercer evento si venden el primer lugar también le van a dar .02 sparks porque en primer lugar se si vendió muchas propiedades pero no es la cantidad de propiedades es el la cantidad de upex entonces si vendo 10 propiedades pero las vendo a 1000 upex cada una son 10.000 upex pero si las pongo a 10.000 upex y vendo 10 van a ser mil, entonces yo ganaría El nivel 2 para los Ablanders y los Pros no van a dar tantos UPEX. Y por lo que leí... ¿a ¿Dónde fue que leí esto? En uno de los mensajes. Van a empezar a... A darles más Sparks a los... A los jugadores que tienen el nivel de director ejecutivo porque según están más involucrados en el en el juego han gastado más dinero o tiempo, están más involucrados, entonces por eso a los de ese nivel director ejecutivo les van a dar mejores premios. Bueno, eso fue la explicación de, de ese evento que se canceló y quién sabe cuándo lo van a poner otra vez, pero está bien así. Ojalá algunos de ustedes vean este video para que sepan si van a participar o no. Este este evento es el que me interesa. Después de hablar con diferentes jugadores en Discord, en el canal de español. Uh, el de las terminales del, del tren, pero creo del tren Bala. Uh, en chicago y cleveland entonces este domingo mañana a las 10 de la mañana tiempo de san francisco y dejen veo en españa porque tenemos muchos muchos jugadores en españa 10 11 12 a las 7 7 de la noche para ustedes Ajá. 7 de la noche Van a poder uh, empezar a, a registrarse para la venta de terminales. Antes lo que hacían era el primerito que llegaba, uh, las compraba, o antes tenían eventos donde uh, a, entrabas a un evento y ponían nuestro nombre en una rueda y la, le daban vueltas y escoge el, el ganador. Entonces son diferentes formas de que han dado las terminales. Bueno, para participar, váyanse a la tienda de Apple y se registran. Ahora es importante saber que para registrarse normalmente solamente se puede hacer por la PC, por la aplicación no se puede. Uh, Hice un video. Sobre el evento de de las historietas, donde al principio enseñé cómo fue que me registré para ese evento. Entonces, vean ese. Lo voy a poner aquí al final de este video para que lo, lo vean y sepan cómo registrarse. Bueno, en fin, una vez que se registran, uh -huh, empieza... mañana a las 10 de la mañana en san francisco y la venta empieza el 21 a las 10 de la mañana el precio de las terminales en chicago van a ser de 350 esta fue una de las preguntas que teníamos muchos tengo tenemos que pagar los 350 al momento de registrarnos y si no nos escogen vamos a perder esos 350 por lo que dijo el x one gamer que es el este que es uno de los representantes dijo en el canal de inglés que solamente les van a cobrar los 350 a los jugadores a los 10 jugadores que van a escoger y ya una vez que pague si los escogen a uno de ustedes van a tener que pagar los 350 y les van a dar los 350 mil UPEX y van a usar esos para mentear su terminal. Igual con. Ah, miren. Entonces, estas son las 8 de la mañana. No, 10 de la mañana de San Francisco. Y dijimos que serían las 7 de la noche para la familia en España. En Cleveland va a ser a las 10 de la noche tiempo de San Francisco serían las 7 de la mañana en España que serían para el 22 de junio entonces tendrían que madrugar para ver si les tocó creo que si los escogen van a tener un minuto algo así para comprar su, su terminal si no lo hacen los remueven de la lista y van a poner a alguien más entonces es importante ver si los escogieron o no antes de que empiece el evento y tener el, el dinero la terminal de cliente va a ser más barata 295 dólares 55 dólares menos uh, y aquí como dice la compra de, de estas terminal, terminales solamente estarán disponibles en la versión del del web, no de la aplicación 350 dólares es mucho la verdad, pero dejen, busco el mapa como les decía 350 dólares es mucho pero estaba platicando con Mónica en el Discord y con Zebras creo de que si están haciendo esto en forma de inversión si creen que el juego va a llegar a, a crear dinero en el futuro dinero real entonces tener una terminal de uh, del tren aquí en chicago va a ser importante porque de ahí se van a conectar muchas ciudades por ejemplo de chicago se va a conectar a Cleveland. y miren todas estas ciudades entre estas dos ciudades luego está el estado de michigan detroit es una ciudad grande también y tenemos milwaukee tenemos indianápolis cincinnati Columbus, pittsburgh san luis entonces al tener una terminal aquí pienso que va a crear muchos ingresos Ahorita no puedo entrar a, a Upland porque le porque están, están dando mantenimiento, pero vi cuántas visitas más o menos tienen los los que tienen terminales en Brooklyn y San Francisco y normalmente son entre 10 y 15. Entonces le estaba yo explicando a, a Zebras estamos haciendo las las cuentas que si cobramos 10 upex para que nos visite nuestra terminal nos tomaría 350 350 días para recuperar la inversión entonces por 350 días nos tendrían que visitar 10 veces cada día y en un año recuperar Esperaríamos la inversión y de ahí son puras ganancias. Entonces, algo que se tiene que, que pensar si sí, van a querer gastar esa cantidad. Y además, si solamente en Chicago se va a poder volar, va a ser el único aeropuerto cerca de todas estas ciudades, van a tener que pasar a Chicago para regresar a, a Nueva York a San Francisco van a tener que regresar en Chicago entonces tener tener la, la, la terminal del tren en Chicago va a ser muy importante uh, en un año si el juego sigue creciendo como dicen y así es como se puede participar en el evento de las terminales en Chicago así es que Uh, déjenme un comentario sobre qué, qué piensan si vale la pena invertir, gastarse 350 dólares en, en una terminal. Me, me gustaría saber qué es lo que piensan todos sobre la venta de, de las terminales, si creen que, que valga la pena. El otro evento, que no sé si lo cancelaron, es para celebrar el Día del Padre con los tesoros. Va a empezar el domingo 11 de la mañana, tiempo de San Francisco, y va a durar por 24 horas. Los tesoros van a tener una combinación de Upex y los tesoros ultra raros o raros y los tesoros que son raros van a tener Spark a lo mejor los tesoros que son que dijimos ultra raros son los que van a tener el spark los tesoros se, van, se pueden encontrar se puede participar en todas las ciudades menos chicago y es cosa de en la aplicación ir a la sección de tesoros y ver cuándo van a salir um, también voy a poner un enlace para el video de los tesoros, para los que aún no, no saben cómo buscarlos, por si quieren participar así, no gasten tantos UPEX y CENTS. Yo ahorita estoy en Chicago y voy a tener que regresar a, a Brooklyn, ahí es donde tengo más propiedades y como dice cebras estos son los momentos cuando realmente se tienen que buscar los tesoros porque es cuando ofrecen más upex y ahora van a ser sparks ahorita lo que quiero es conseguir más sparks para poder constru construir más rápido en mis propiedades pero no sé si este evento todavía lo van a tener o no porque dijeron dónde fue por unos errores técnicos los eventos de intercambio no van a no van a suceder, suceder este fin de semana y eso es de tesoros no es de intercambio este, este evento tendré que ir y gastar 740 upex más lo del tren como 1.600 upex para poder participar aquí y espero encontrar un par de tesoros la no, familia me retiro los invitamos al canal de test school alguna pregunta Me dejan saber si tengo tiempo en la noche trataré de hacer un video de las estrategias para vender propiedades a ver si si puedo puedo hacerlo no se les olvide inscribirse al canal y hacer un like y cuando tengan noticias de cuando van a, a empezar otra vez este evento se los dejo saber no sé si era un video lo pondré en el en el canal de español in en familia hasta luego. Que les vaya bien.